Oh. Sí. De Pecoproducciones. De Pecoproducciones. De conciencia 2021. 2021. Sí. Respirando en la tormenta, una pureza que conecta la vida intensa que te golpea. Saca tu jalea para ser real, pero comparte tu canela, tú solo no vale nada, quítate las cadenas, no manches tu propia tela, tu... Tú leer lo que tú quieras, firma los contratos, pagan a tocateja. una vez firmado ya llegó la queja, camino que me aleja, ahora la tierra es mi jefa, aunque sigo pasando por la calle Bejar, la DPK nunca lo deja, yo nunca dejo de darle bandeja, la realidad nunca se refleja, yo me pongo en mis propias verjas, que salto cada vez que quiero vivir experiencias, intento no marcar sentencia, mucho menos tendencia a aprender de la pura vivencia, no huir de lo que me toca, afrontar, no confrontar como una roca, empujas o explotas patrones que te arropan, mucho tiene que cambiar la cosa, los palos se acomodan, pero espabilas o te amoldas, no corras. La prisa mata, ojos y oídos te tapa No es la vida la que nos maltrata No son malas las ratas, Pero si no aprendes, no es mala racha Tómate una archata y a ver qué pasa En la Plaza Manila de toda la vida Respirando buen ambiente en las calles vivas El negocio ahí va, aunque no de maravilla El abandono crea maras en las villas La mía es la de la Carolina La mierda más rica, una bomba explosiva poco a poco recuperando la autonomía y...